Bueno, buenas tardes a todos a, a, este, a esta mesa redonda que, que estamos celebrando con motivo del primer Día Mundial de la Melidosis, eh, una fecha especial para celebrar eh, que por primera vez se celebra este Día Mundial eh, por parte de la Amyloidosis Alliance, pero aquí en España eh, de la mano de la Asociación Española de Amiloidosis Amilo. Eh, y para ello estamos eh, celebrando esta mesa redonda en la que vamos a abordar diferentes temas, diferentes temáticas eh, para dar mayor visibilidad a la amiloidosis y para abordar bueno, pues algunas de las asignaturas pendientes eh, que todavía quedan por, por abordar dentro de esta enfermedad. Me gustaría dar las gracias y la bienvenida a las personas que me acompañan hoy en esta mesa redonda eh, en primer lugar a Mari Carmen Nadal, presidenta de Amilo, también al doctor Lecumberri del Servicio de Hematología eh, de la Clínica Universitaria de Navarra, a la doctora Lucía Galán del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, eh, a la doctora María Sanz, vicesecretaria de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, eh, y a la Yaima Monterdez, profesora y doctora en, cierna, en Ciencias Sociales, Educación y Salud Pública eh, en la Universidad Pablona Olavide de Sevilla. Eh, en primer lugar, Mari Carmen, eh, bienvenida. Como presidenta de Amilo, eh, me gustaría darte paso para que abrieras eh, oficialmente este, esta mesa redonda. Bueno, pues muchas gracias a todos. Igualmente, como ha dicho Ana, eh, muy, muy emocionada por, por ser la primera vez que se celebra el Día Mundial de la Amiloidosis. Eh, a través de Amiloidosis Alliance, pues ya somos 20 países a nivel internacional que estamos unidos. Y bueno, hemos conseguido, pues por fin, que se contemplen todos los tipos de amiloidosis. Y, y bueno, eh, eh, na, no, no voy a extenderme mucho más porque creo que los doctores tienen algo más importante de, que decir que yo. Entonces, nada, eh, doctora Galán, doctor Lecumberri, doctora... Sanz y Inma, muchísimas gracias por, por colaborar y bueno, pues paso la palabra a quien diga Ana. Eh, pues feliz día de la amiloidosis para todos. Muchas gracias, Mari Carmen, y enhorabuena también por, por esta iniciativa eh, que está eh, desarrollando AMILO. Eh, me gustaría dar la bienvenida y también las gracias eh, al doctor Ramón Lecumberri, como dije antes, eh, del Servicio de Hematología de la Clínica Universitaria de Navarra, que nos va a hablar un poco más de la amiloidosis AL, uno de los tipos más prevalentes, si no estoy equivocada, de amiloidosis sí. en, en España. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, sumarme a la enhorabuena por esta iniciativa en este Día Mundial de la milidosis y y muchas gracias por invitarme a participar en, en, en esta mesa redonda. ¿no? Efectivamente, yo soy hematólogo y entonces voy a centrarme en la amiloidosis AL o amiloidosis de cadenas ligeras, que por otra parte, por el momento, continúa siendo la, la amiloidosis más frecuente. ¿no? Ya veremos dentro de unos años si, si mantiene esta posición en el ranking o, o no. Entonces, yo eh, me gustaría comentar tres puntos que creo que son muy importantes con respecto a... A esta, a esta forma de amiloidosis y, y probablemente alguno de ellos se repite a lo largo de la tarde porque también en otras formas de amiloidosis pues eh, tienen, tienen su importancia. ¿no? El primero es la necesidad de implementar estrategias que permitan un diagnóstico temprano. ¿no? La amiloidosis AL, sobre todo cuando hay afectación cardíaca, pues el retraso diagnóstico tiene unas consecuencias muy, muy importantes en cuanto a, a pronóstico en sí, y luego también porque que en ocasiones nos limitan dar el tratamiento óptimo a, a los pacientes, ¿no? no podemos usar las intensidades de tratamiento que, que pueden ser más eficaces precisamente por el deterioro del estado general que condiciona la amiloidosis. Y, y en este sentido hay un par de trabajos bastante recientes que coinciden en, sub, en, en subrayar que hay un retraso diagnóstico muy importante con tiempos, Medios desde la aparición de los síntomas hasta que de verdad se alcance ese diagnóstico que superan el año o el año y medio en, en muchos pacientes y, y más del 50% de los pacientes han sido visitados por tres, cuatro y hasta cinco especialistas distintos de diferentes especialidades hasta que se ha alcanzado el, el diagnóstico. Bueno, es, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias eh, pueden favorecer el diagnóstico precoz? Bueno, a mí se me ocurren. Tres niveles de actuación. Uno, por supuesto, luego hablará eh, la doctora Sánchez, la atención primaria. ¿no? Es muy importante eh, que haya formación en atención primaria para identificar de una forma precoz a los pacientes con síntomas que pudieran estar relacionados con una amiloidosis. El segundo nivel es la medicina especializada y creo que a nivel hospitalario hay que identificar bien cuáles son los, los circuitos y las vías de entrada de los pacientes con amiloidosis, ¿no? O a veces por servicios de medicina interna, nefrología, eh, cardiología y como los síntomas son poco específicos, pues esos pacientes acaban sin un diagnóstico concreto, ¿no? Y también se pierde un tiempo precioso. Y por último, no cabe duda que los servicios de hematología tenemos una gran responsabilidad en el seguimiento de pacientes con gambapatías monoclonales, algunas de las cuales pueden ir transformándose a lo largo del seguimiento en una amiloidosis y deberíamos identificarlas de forma precoz, ¿no? Y cuando hablo de los servicios de hematología también creo que hay una, un aspecto muy importante que es incidir en la formación de los residentes en esta patología que no deja de ser una enfermedad, eh, una enfermedad rara. Eh, en cuanto a, a, al segundo punto es el tema de las, de las novedades que ha habido en el tratamiento, ¿no? sobre todo en el tratamiento en primera línea para los pacientes con amiloidosis AL. Se acaba de de, bueno, se publicaron recientemente los, los resultados de un ensayo clínico que evaluaba la combinación del esquema tradicional hasta la fecha con ciclofosfamida, bortezomib y metasona, añadiendo daratumumab, un anticuerpo monoclonal que va contra las células plasmáticas responsables de la enfermedad que están en la médula ósea. Este es un fármaco que ya se viene usando en la amiloma múltiple, una enfermedad prima hermana de la, de la amiloidosis. Y bueno, pues hay un ensayo clínico que ha mostrado la eficacia de esta cuadrupleta, cómo aumenta de una forma muy importante la tasa de respuestas y por primera vez esta enfermedad que estaba huérfana de tratamientos aprobados ya cuenta con un esquema aprobado tanto por la FDA como por la Agencia Europea del Medicamento para su utilización en primera línea en los pacientes con amelidosis AL. Eh, problema en este... España. Bueno, pues que la burocracia es muy lenta y ahora mismo está en fase de negociación del precio de reembolso y eso puede suponer que todavía haya restricciones para su uso en determinados ámbitos en pacientes con una amiloidosis AL de nuevo diagnóstico. ¿no? Y aquí creo que la, las asociaciones de pacientes pueden jugar un papel muy importante a la hora de bueno, pues de presionar en la medida adecuada y ayudar a que eh, la aprobación de estos fármacos pues sea cada vez más, más frecuente. ¿no? Y, y fijaros, de hecho, los resultados con este tratamiento farmacológico han sido tan, tan positivos que una de las terapias que hasta ahora formaba parte del armamento en primera línea para muchos pacientes, bueno, para un porcentaje relevante de pacientes con amilidosis que era el autotrasplante de progenitores hematopoyéticos, pues empieza a haber expertos que cuestionan su indicación ¿no? en primera línea, que cada vez va a ser más frecuente que los pacientes reciban tratamiento farmacológico y en función de la respuesta, si esta no es óptima, se plantea realizar el autotrasplante en segunda línea como consolidación o profundización de la respuesta. ¿no? Pero esto, el panorama de tratamiento está, está cambiando. Y el último punto que me gustaría comentar es eh, el, la, la importancia de la investigación. Lo que acabo de comentar no hubiera sido posible sin la participación de los pacientes en ensayos clínicos. Eh, es algo que es fundamental para seguir avanzando y disponer de nuevas armas terapéuticas, es fundamental que se pongan en marcha ensayos clínicos y que haya un reclutamiento de pacientes eh, adecuado. y Nuevamente aquí las asociaciones de pacientes tienen un papel a la hora de informar ¿no? de qué, en qué centros están los distintos ensayos clínicos abiertos. ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en varios hospitales españoles tenemos abiertos ensayos clínicos con nuevas moléculas que por primera vez no van dirigidos frente a frente a la célula plasmática que produce la proteína mala, sino que eh, por primera vez parece que puede haber algún fármaco que favorezca la reabsorción del amiloide eh, de cadenas ligeras ya depositado. ¿no? Y Por eso es muy importante eh, promover el, el desarrollo de estos ensayos clínicos porque es la única forma de que eh, podamos seguir avanzando y poder ofrecer a los pacientes eh, un tratamiento integral, ¿no? no solo dirigido frente a las células plasmáticas, sino que también actúen en otros pasos del proceso de formación de la, de la amiloide. Y básicamente estos son los tres puntos que yo quería abordar, estaré encantado luego de, de profundizar un poquito más en la mesa redonda. Muchas gracias doctor Lecumberri por este resumen de, de lo que es la amiloidosis AL eh, y también muy buenas perspectivas ¿no? con esos nuevos tratamientos, con eh, bueno, buenos eh, resultados preliminares de esos tratamientos que, ¿no? que quitan el eh, amiloide de, de los órganos y que pueden revertir un poco el daño que, que ha causado la enfermedad. Eh, luego después comentaremos eh, algunas de estas cuestiones también en el debate con el resto de los ponentes, eh, pero uno, bueno, uno de los eh, especialistas eh, también eh, muy importantes en el tratamiento de, no solo de la amiloidosis es sino del resto de las amiloidosis el neurólogo. Entonces, eh, me gustaría dar la bienvenida y también las gracias por participar en, en esta mesa a la doctora Lucía Galán, como dije antes, del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, eh, una especialidad que tiene un papel muy relevante, creo, en, en el tratamiento de la amiloidosis. Pues muchísimas gracias eh, por la presentación y, y sobre todo por haberme invitado a estar aquí hoy en este día tan importante ¿no? que es el Día Internacional de, de la Amiloidosis y es verdad que yo, yo desde luego claro aquí en este caso no soy nada objetiva pero creo que, que el papel del neurólogo es, es bastante importante en el en el diagnóstico, muchas veces, y también, sobre todo, en el seguimiento y en el tratamiento de los pacientes con amiloidosis, porque casi todas las amiloidosis tienen, no todas, pero muchas, la gran mayoría, tienen afectación del nervio periférico, algunas tienen afectación de, del sistema nervioso central, es decir, que al ser una enfermedad que es sistémica, ¿no? eh, tienen eh, o mejor dicho, un grupo de enfermedades que son sistémicas, tienen mucha tendencia eh, a afectar eh, este tipo de órganos. Y además, eh, la afectación neurológica a veces es tan prominente que, como yo decía, puede llevarnos al diagnóstico. Esto... Es más común en la amiloidosis hereditaria por trastirretina, ¿no? que es de la que yo voy a hablar más porque también es la que, la que veo más, eh, pero eh, es más raro, por ejemplo, en la amiloidosis AL que normalmente se adelantan otros órganos, aunque alguna vez ha pasado también, es decir, que incluso ahí tenemos un papel, pero sobre todo luego, a nivel de la discapacidad que da al paciente eh, la neuropatía y los síntomas positivos que da muchas veces, es decir, eh, los dolores, sobre todo el dolor y los negativos, la debilidad, la hipotensión ortostática por la disautonomía, porque estas cosas que a veces uno no asocia como neuropatía, también son datos de neuropatía, solo que de neuropatía disautonómica. Todos esos síntomas son realmente muy, muy, muy importantes y, y, y muy discapacitantes para los pacientes y para sus familias. Y por eso es verdad, eh, yo creo que luego vamos a hablar más de esto, que yo creo que en, en un grupo de enfermedades como estas es muy importante que el, el seguimiento y el tratamiento de los pacientes se haga en un equipo, en un equipo multidisciplinar con diferentes especialistas y por supuesto incluyendo también al médico de atención primaria que es siempre el primer escalón incluso a personal no sanitario como creo que también hablaremos no pues el personal asistentes sociales etcétera eh, y dentro de ese grupo eh, pues por supuesto por lo menos eh, en mi opinión el neurólogo es fundamental y yo quería hablar sobre todo de la amiloidosis hereditaria por trastirretina porque es verdad que es en la que más eh, el neurólogo juega un papel, porque muchas veces el diagnóstico se hace por la presencia de la neuropatía. ¿no? Y me pasa un poquito igual que al doctor Lecumberri. Eh, voy a hablar sobre todo, voy a hablar de tres puntos. Uno es el diagnóstico precoz, otro son los tratamientos, es decir, que estamos bastante en este sentido eh, en sincronía. Y lo último que a hablar, que es una cosa un poquito peculiar, es del seguimiento de portadores que yo creo que es realmente también, también muy importante en esta enfermedad. Y la verdad es que cuando ya al doctor Lecumberri que decía se tarda hasta un año, un año y medio, a mí eso me parece envidiable <ríe> de la L, ¿no? porque es verdad que la meloidosis hereditaria por trastirretina, lo que dicen los estudios es que fuera de foco endémico, que es donde estamos la mayoría, eh, se puede llegar a tardar hasta cuatro años. Y ese viaje que contaba el doctor Lecumberri de pasar por diferentes especialistas, que acaba siendo también muy difícil y muchas veces muy doloroso para el paciente y la familia, pues es todavía más largo, con más especialistas implicados eh, y, y con más tiempo. Eh, pero es que incluso en, las, en los focos, a veces el, el diagnóstico, el tiempo de diagnóstico, que ahí el nivel de alerta es muy, muy claro, incluso en, en los propios médicos de atención primaria ya muchas veces se, se levanta, a veces se llega a tardar, hasta un año y dos años en focos endémicos. Es decir, que se tarda mucho tiempo en diagnosticar esta enfermedad. Y el problema, ya lo ha contado el doctor Lecumberry, es que estas enfermedades son muy progresivas. La amiloidosis hereditaria por trastiretina es muy progresiva. De todas las neuropatías hereditarias y de las adquiridas, es una de las más progresivas, probablemente la más progresiva de todas Es decir, que cuatro años son demasiado tiempo. Y desgraciadamente, eh, aunque luego voy a hablar de los tratamientos, todos los tratamientos que tenemos tienen una cosa en común y es que son modificadores de la enfermedad, es decir, no, son, no curan la enfermedad. Es decir, que cuanto antes los empecemos, más posibilidades vamos a tener de que el paciente se estabilice eh, y de que tenga una mejor calidad de vida y de que el tratamiento sea más efectivo también, porque si un tratamiento modificado lo empezamos cuando la enfermedad está muy avanzada, pues probablemente vamos a conseguir eh, poco con este tipo de tratamientos y la verdad es que aquí eh, yo estoy de acuerdo pues, en casi todo lo que ha dicho el doctor Lecumberri, ¿no? para, para poder diagnosticar precozmente esta enfermedad lo más importante es conocerla, lo más importante es que todas las personas que pueden diagnosticarla la conozcan, pero incluso que el público general también le suene, ¿no? que, que, es, que, que vague un poquito en la cabeza, pero sobre todo los médicos, las enfermeras que conozcan esta enfermedad. Es verdad que en el caso de la amiloidosis hereditaria por trastirretina tenemos una serie de señales de alarmas que se, se llaman banderas rojas, que nos ayudan mucho porque están presentes en, en la mayoría de los pacientes para sospechar la enfermedad. Y como además es una enfermedad que yo, yo aquí vengo a defender el nervio periférico, pero también tiene mucha cardiopatía, pues también hay otras señales de alarma más destinadas a los cardiólogos para cuando la enfermedad empieza más eh, como una cardiopatía, que también puede ocurrir. ¿no? Es decir, que, que están, es, es relativamente fácil una vez que uno la sospecha. El problema fundamental es que se encienda esa bombilla de sospechar la enfermedad. Y luego la otra cosa es que hay que tener disponibilidad y no tener miedo a utilizar los recursos diagnósticos ¿no? de, de, la, de la enfermedad, que en este caso son sobre todo la genética. Sobre todo para los neurólogos es la genética, es decir, no atrasarla en el tiempo. La genética de esta enfermedad es, es barata, es, es relativamente rápida comparada con otras cosas y, y es fácil y por tanto te permite comprobarla o excluirla muy rápidamente. Eh, cuando ya hablamos de los cardiólogos, ellos van a utilizar otras armas antes de la genética, que yo ahí no me voy a meter, pero es verdad que, que, que atrasar la genética es un error y esto de nuevo, como, como se comentaba antes para, en otro aspecto, atrasa el tiempo de diagnóstico, ¿no? es decir, que si uno atrasa la genética y la pone detrás pues de, de tener una biopsia positiva, generalmente vamos a, a atrasar el diagnóstico unos dos años y eso no lo queremos. De la segunda parte que quería hablar eh, es del tratamiento, que la verdad es que eh, esta ha sido una de las grandes alegrías para los que eh, llevamos esta enfermedad hace algún tiempo. ¿no? Eh, es un modelo eh, dentro de las enfermedades raras de cómo van surgiendo tratamientos para este tipo de enfermedades. Es verdad que es una enfermedad relativamente sencilla desde el punto de vista del tratamiento porque solo hay un gen implicado ¿no? y porque muy claramente se conoce su etiopatogenia. Pero hemos empezado desde no tener nada nada para tratarla. Una enfermedad muy progresiva, más que el tratamiento sintomático, a tener después el trasplante hepático eh, que supuso un cambio muy importante pero no servía para todos los pacientes, hay pacientes que progresan después del trasplante y es un trasplante, es decir, conlleva una inmunosupresión de por vida y disponer del órgano. Y luego hemos empezado a tener fármacos. ¿no? Tuvimos primero tafamidis, que es un estabilizador, y ahora tenemos eh, dos inhibidores de la producción de la, de la proteína anómala, de la trastirretina, a nivel del, del RNA. Eh, cada uno actúa de una forma diferente y tienen resultados eh, diferentes también, y se administran por vías diferentes, pero bueno, son inotersen y Los dos están ya aprobados en España para, para la neuropatía, siempre, solo para la neuropatía, y en los estadios 1 y 2, que son estadios relativamente iniciales. Y también se ha comentado previamente, cada vez hay más investigación y, y cada vez tenemos más vías abiertas, ¿no? desde formas de administración más cómodas para, para fármacos de este tipo, inhibidores del RNA, hasta hace muy poquito pues, se presentó eh, el resultado del CRISP, que lo que hace es en un tratamiento único, ya bloquear de por vida la producción de la trastifretina, por lo tanto, un, de una vez eh, dejamos no curada la enfermedad desgraciadamente, pero sí solucionó el problema de la producción. Esto de momento está en investigación, pero el ensayo de unos poquitos pacientes ha sido positivo y por tanto es muy esperanzador. Hasta como se comentaba previamente, algún ensayo con anticuerpos que limpian el depósito. Es decir, que tenemos... Y vamos a tener muchas vías de tratamiento y, y tenemos, y ahora esto sí que es el problema de los que nos dedicamos a esta enfermedad, que ir buscando cuál es el tratamiento mejor desde el principio para nuestro paciente. que Este es un tema bastante espinoso al que nos enfrentamos ahora. Así que desde luego tenemos muchas vías de esperanza en esta enfermedad y a pesar de que no tengamos una cura, yo sí que sí que quiero en este día de la amiloidosis dar este mensaje que es particularmente positivo. Y precisamente por eso y también por el primer punto, por el diagnóstico precoz es tan importante el seguimiento de los portadores. Esta es una característica que tienen pocas enfermedades, alguna más, pero pocas. Y es que eh, se puede tener la mutación y no tener la enfermedad, incluso no tenerla nunca a lo largo de la vida. ¿vale? Eso es lo que nosotros llamamos una enfermedad de penetrancia incompleta. Eh, pero es verdad que si nosotros sabemos que alguien tiene la mutación podemos meterlo en un programa de seguimiento eh, para detectar en cuanto tengan los mínimos síntomas, de la, mínimos síntomas de la enfermedad detectarlos y poder empezar el tratamiento ¿no? y es la forma de diagnóstico precoz más precoz probablemente es esta y aquí pues eh, de nuevo las, las asociaciones tienen un papel fundamental porque eh, muchas veces, bueno muchas veces no, siempre eh, el portador eh, antes de saber que lo es es simplemente alguien que tiene un riesgo, nada más. Es como si yo por lo que sea tengo riesgo de tener diabetes, pero no soy diabética, solo tengo ese riesgo. Entonces eh, para alguien que está sano y que solo tiene un riesgo, primero saber si tiene o no el gen, puede tener una serie de connotaciones que pueden ser importantes y segundo eh, saber es meterse, mejor dicho en un programa de seguimiento con una serie de pruebas que normalmente es verdad que, que la frecuencia no es muy, no es muy alta etcétera, pues puede ser difícil y es verdad que aquí el papel educativo de, de las asociaciones es fundamental otra parte en la que yo creo que es fundamental el papel educativo de las asociaciones es a la hora de contar los síntomas, porque el portador no lo podemos, eh, no podemos estar todo el tiempo dándole visitas porque está sano, pero si él sabe cuáles son los síntomas, aquí jugamos un papel los sanitarios, pero también las asociaciones, es él el que nos va a avisar cuando algo raro está sucediendo. Así que yo con esto acabo, dar de nuevo las gracias y decir que yo creo que, que la verdad es que tenemos un, un futuro bastante esperanzador por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Galán. Nos quedamos con ese mensaje positivo, ese mensaje de esperanza de, de estos nuevos tratamientos, de que las cosas van avanzando cada vez más y comentaremos eh, más tarde este tratamiento multidisciplinar eh, de, que tanto el doctor Lecumberri como la doctora Galán han comentado que además es especialmente importante en, en la melidosis. Pero si, si hay algo importante también para lograr ese diagnóstico precoz, es el primer escalón que comentaba la, la doctora Galán, que es eh, la atención primaria. ¿no? El, siempre el paciente quizá la primera puerta que abre es la de la, de la medicina de atención primaria y, y desde luego ellos tienen un papel fundamental no solo en la amiloidosis, sino en, en la salud general. Eh, me gustaría eh, dar las gracias también a, a la doctora María Sanz eh, de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia por estar aquí en esta mesa redonda hoy y por darnos un poco esta perspectiva eh, desde la medicina de atención primaria en, en este día mundial de la melidosis. Muchas gracias doctora. Hola, buenas tardes. Eh, lo primero de todo pues agradecer a Milo la invitación a participar en esta mesa en un día tan especial como es el Día Mundial de la Minidosis y, y poder compartir con vosotros este ratito y profesionales también, en la materia como la doctora Galán el doctor de Cumberg y bueno, eh, bueno, eh, me habéis, habéis hecho referencias eh, constantes al diagnóstico precoz, a la atención primaria. Por supuesto, la atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y, y va a ser eh, quizá el contacto más cercano que los pacientes y los familiares eh, van a tener con, con, con la sanidad. Eh, y por lo tanto somos los primeros a los que van a, que van a consultar eh, un problema, un problema médico. Eh, y ahí es donde tenemos esa responsabilidad de detectar eh, precozmente enfermedades como la, como la amiloidosis. Eh, lo principal, la principal tarea del médico de atención primaria en relación a la amiloidosis es sospecharla. Y, para después eh, eh, completar eh, el diagnóstico, que lo harán en el, a nivel hospitalario, eh, y se, se confirmará, pero para sospecharla tenemos que conocerla. Y como han hecho referencia a mis compañeros, lo más importante es la formación. Y ese diagnóstico precoz que es clave para, para mejorar resultados eh, terapéuticos de pronóstico y de supervivencia. Eh, están comentando que el diagnóstico se retrasa mucho, que ese diagnóstico no es tan precoz como nos gustaría y considero que existen varias barreras eh, para que ese diagnóstico se haga precozmente. Entonces, la principal es que, que al fin y al cabo la amiloidosis es una enfermedad rara, eh, su prevalencia es de uno cada mil pacientes, entonces eh, realmente en nuestros cupos, en nuestro día a día podemos eh, uno o ningún paciente, cada médico. Entonces, eh, eso hace que no hayamos estado muchas veces en contacto con la enfermedad y, y la desconozcamos. Para solucionarlo, eh, creo que hay que formarnos. tenemos que conocerla y, y, y aprender cuáles son lo, los síntomas, cómo se manifiesta, para poder eh, sospecharla. Eh, el problema es, es que es una, se presenta con una clínica variable, inespecífica afecta a múltiples órganos y eso también eh, hace que el diagnóstico sea complejo eh, es más fácil eh, si tenemos familiares que están afectados con, eh, con la misma edad o por supuesto si aparece mmm, afectación de diferentes eh, eh, sistemas que nos da lugar a un síndrome que nos haga encender la alarma de que aquí pasa algo y que, y que pensemos en enfermedades eh, diferentes como es la mildosis entonces, bueno, para eh, sospecharla, pues, eh, por ejemplo, también tenemos que fijarnos en pacientes que tengan enfermedades eh, crónicas, como la artritis reumatoide o la tuberculosis, eh, y que esos pacientes de repente presentan eh, síntomas como proteinuria, hepatitis, carne y, y tengamos que descartar una amiloidosis secundaria o que aparezcan características eh, como de infiltración difusa y en, en, en tejidos paquimatosos que nos hagan sospechar una amiloidosis sistémica. Bueno, eh, creo que en esto sois más expertos vosotros, pero bueno, al fin y al cabo es conocer un poco lo, los síntomas y, y qué es lo que lo que hago. En atención primaria, aparte la anamnesis y... y y la exploración física completa les podremos hacer alguna, alguna otra prueba complementaria como la analítica donde por ejemplo si aparece en el sistemático de orina una proteinuria pues eh, sospecharlo también eh, pedir eh, el proteinograma que a veces se, se nos olvida Etcétera. Y también dependiendo de la sintomatología, pues si tenemos más afectación cardíaca, pues quizá podamos eh, solicitar electro, radiografía de toras, o si sea, aparece alguna afectación en el aparato digestivo en, en, en el sistema urinario, pues hacerle una, una ecografía. Después, aparte de este control, de este diagnóstico precoz, creo que los médicos de familia eh, intervenimos también en, en el abordaje multidisciplinar de estos pacientes. Al fin y al cabo son pacientes crónicos y en los que vamos a seguir y eh, a ver el seguimiento y la evolución de su enfermedad. Y también son pacientes que pueden presentar otras enfermedades como es la hipertensión, la diabetes, la, el POC y vamos a tener que seguirlos eh, eh, de cerca esas otras comorbilidades que también pueden afectar a la evolución de, de la nubeidosis. Eh, importante también conocer los tratamientos que, que se están llevando a cabo a nivel hospitalario, que muchas veces para nosotros es, eh, digamos que es como si nos hablaran en China con algunos de esos tratamientos. Entonces, eh, que hay, habría que conocerlos mínimamente, qué interacción tiene con los fármacos más habituales, cuáles son sus efectos secundarios, etc. Entonces, eh, al fin y al cabo, eh, cómo podemos mejorar el abordaje de los pacientes eh, con amiloidosis en atención primaria. Y yo creo que la palabra cada vez es la formación, eh, porque lo que no se conoce no se, no se sospecha y no se diagnostica. Eh, entonces, eh, tenemos que formarnos, conocer la enfermedad, eh, tanto los adjuntos como en la, en la propia residencia de, los, de, de medicina de familiar y comunitaria. Otro, otra cuestión que quizá nos facilitaría ese diagnóstico precoz es eh, tener protocolos o tener eh, formas eh, conocer los circuitos eh, de que de, funciona de, de esta enfermedad, de a dónde tenemos que derivar, eh, eh, cómo hacerlo, cómo derivar o cómo hacer el seguimiento. Y también creo que es importante que mejoremos la comunicación entre todos los profesionales que inter intervenimos en el abordaje de, de la aminoidosis. Eh, como he comentado, pues, eh, quizá es importante que conozcamos eh, qué seguimiento uh -huh. o, o qué efectos secundarios puede producir la, la los tratamientos para esta enfermedad y nos, y nos podrían facilitar desde atención hospitalaria pues esas. esas anotaciones o al revés nosotros eh, tener a nuestros pacientes con una historia clínica completa con todos los antecedentes con su tratamiento actualizado bueno en fin eh, mejorar como en la comunicación y, y también como ha comentado la doctora Galán eh, conocer la existencia de asociaciones de pacientes porque llegado el, el caso de, de tener un paciente con amiloidosis eh, darle ánimo darle esperanza y darle y que, que sepa que existen pacientes, eh, que existen más personas afectadas con esa enfermedad y que le pueden ayudar eh, a, a resolver muchas de, de sus dudas. Y básicamente esto es lo que, lo que quería contaros y en la mesa pues, debatiremos un poquito más cómo solucionar todos estos problemas. Muchas gracias, doctora Sanz. Nos quedamos también con, con esa palabra formación que comentaba, no solo en atención primaria, sino creo que también en, en otras especialidades, porque como ah. hemos comentado, hay muchos especialistas eh, involucrados en, en el tratamiento de esta, de esta enfermedad, no solo atención primaria, sino bueno, hemos comentado también hematología, incluso cardiología, por supuesto, neurología. Eh, y bueno, es algo que podremos también eh, comentar en, en la mesa de debate. Eh, otro de los aspectos importantes también en, en el tratamiento de las amiloidosis es, por supuesto, la atención psicosocial eh, y por eso me gustaría también dar las gracias y la bienvenida a profesora doctora ciencias sociales en educación y salud pública universidad pablo la vida de sevilla inma Monterdez. muchas gracias por, por estar hoy aquí y, y desde luego esta área también es de vital importancia para los pacientes y también para sus familiares muchísimas gracias a ustedes por, por supuesto agradecer a milo la invitación felicitar pues al colectivo de amilo y dosis pues celebrar este primer día mundial de la amiloidosis. Me uno a la felicitación, por supuesto. Bueno, pues yo como mis compañeros que me han precedido voy a, voy a hablar también de, del diagnóstico, pero como es desde las ciencias sociales, quiero que nos pongamos y que empaticemos un poco y voy a decir las fases que, que lógicamente mmm, tienen que afrontar estos pacientes una vez que les diagnostican la enfermedad. Tiene un gran impacto psicológico la enfermedad. Esa enfermedad, muchos de ellos, bueno, le provoca, como, como bien se sabe, normalmente en la edad adulta tener, tienen una vida hecha, tienen una, una familia formada, tienen un trabajo, una estabilidad laboral, una, una estabilidad económica, entre comillas, bueno, se les derrumba eh, una vez que, que le diagnostican esta enfermedad. Una segunda, fase, una segunda fase es la necesidad de información que le produce al enfermo y a su familia el que está pasando. Lógicamente, como bien ha apuntado la doctora Galán también a las zonas endémicas influyen mucho la, la, el que se trate de zonas endémicas o no, de focos endémicos o no, el que haya más información o no, el que haya asociaciones donde se puedan apoyar, o, o el que se sientan más solos, porque la verdad que pasan una fase que lo que necesitan es una información, de decir sí qué va a pasar, me voy a morir, no me voy a morir, eh, voy a poder hacer mi vida normal, todo eso. Una tercera fase, una vez que ya saben, es la aceptación de la enfermedad, empiezan a aceptar la enfermedad y ven que, bueno, que hay que hacer unos cambios y empiezan una última fase, afrontar esos cambios. Para, para eso nosotros tenemos que ser empáticos y saber que, que eso ocurre. Por supuesto, depende de, del apoyo familiar que tenga. Esto le afecta a toda la familia, no solo a, a los pacientes, sino a toda la familia. Ahora, el segundo punto que yo quería tratar es las afectaciones y necesidades psicosociales. Por supuesto que hay una afectación sanitaria súper importante y, y que, bueno, que hay que tratar en el primer momento. Pero también no es menos verdad que existen otras como las afectaciones sociales, laborales, económicas, psicosociales. Y aquí, para, para seguir en este segundo punto y empatizar, creo que lo mejor es que sepamos lo que dicen ellos mismos. Yo me baso en un estudio que está hecho en el 2019 y ellos mismos dicen, si me permitís leer uno, unos textos literales de ellos, esta enfermedad nos afecta a todos. No solo a él, sino a mi hija y a mí también. La vida nos ha cambiado en todo. No podemos salir a ningún lado. Mi marido, con las diarreas, no puede estar fuera de casa. Necesita un UVC para, para él, una hora ir al cine es imposible. Es complicado. Algo tan normal como ir un día al cine. Una mujer de 44 años, esposa de y con una hija menor. Otra, me preocupa a mi hija. Porque como el padre siempre está tomando medicina, mi hija con seis años desayuna y dice, mamá, ya me he tomado la medicina. Haciendo el gesto con la mano de acercarse una pastilla a la boca. Porque es que me duele la barriga. Eso me preocupa. Solo ve esas cosas en casa, médico y medicina. Otra mujer, esposa de enfermo con hija menor. Otra dice, mi casa no es lo que era. Yo intento no llorar delante de mi hija, pero aunque haya llorado media hora antes, ella siempre menos lo nota. Luego el apoyo, porque en este estudio también eh, aparece el apoyo tan fundamental de las personas más cercanas, de la pareja, y, y suele ser... Este, estaba, este estudio está basado en el foco eh, endémico de Valverde del Camino y la mayoría son enfermos hombres, entonces su pareja suele ser, la mayoría es una mujer. Dice, mi mujer para mí, mis pies y mis manos. Tenemos que estar súper pendientes a ello. En cuanto a las afectaciones laborales, dice, este no sé cómo, mi, mi, mi, no sé cómo mi, mi jefe me puede permitir el que yo esté faltando tanto. Esa conciliación no existe. O sea, son una serie de afectaciones muy importantes. Y eso nos lleva a, a decir, bueno, entonces, ¿qué necesidades, ¿qué necesidades tiene? Afectaciones a todos los niveles económica, laboral, eh, familiar, pues mira las la necesidades, mmm, yo creo mmm, que hay que dividirlas y que hay que separar cuáles son las necesidades de los enfermos, cuáles son las de su familia y cuáles son las de los portadores. Los portadores lo, mmm, es un colectivo que tenemos que tenerlas en cuenta y que lo que ellos demandan es ese acompañamiento eh, psicológico, porque sí es verdad que los que nosotros, con los que nosotros hemos trabajado y con los que hemos estudiado, están conformes y, y además se alegran de haber, eh, de haber conocido que son portadores. En un principio les daba miedo, pero ellos luego están contentos porque tienen ese seguimiento. Y en el momento en que ellos detecten que hay alguna anomalía en su vida normal, algún síntoma, pues van y entonces les genera tranquilidad. Le genera tranquilidad, pero también le, le genera un, un cierto impacto de, de necesidad de apoyo, de hablar de esas asociaciones, de esos grupos, de entre iguales. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a las necesidades de los enfermos, desde reinventarse laboralmente, porque su patología no le permite seguir haciendo el trabajo que, tenía, que venía desarrollando. A necesitar una clasificación diferente de las tensiones, algo tan sencillo como eso y tan complicado a la vez, porque dicen, palabras de ellos, dicen, bueno, es que yo puede, puedo estar bien un día, pero otro día no puedo levantarme de la cama. Entonces, bueno, necesitan esa clasificación diferente y esos especialistas, esos inspectores especialistas que, que puedan detectar este tipo de enfermedad. ¿vale? Eh, más dotación en prótesis. Es verdad que los tratamientos tienen acceso, tienen acceso gratuito, pero hay otros tratamientos que necesitan, eh, como podología, que, que eso se lo, se lo costean ellos y entonces, bueno, en la economía familiar se nota. Luego algo tan sencillo como que tienes que cambiar radicalmente su ocio, su tiempo libre, incluso sus amistades. Como nos decía la familia, ya no podemos ir a los mismos sitios donde íbamos, no podemos quedar para cenar, no podemos... Entonces, las afectaciones y las necesidades son, necesitamos un grupo de iguales, necesitamos un, un reinventarnos laboralmente, necesitamos ocupar nuestro tiempo y, de ocio y tiempo libre, porque ahora resulta que no trabajamos y tenemos más. Por tanto, todo, todo eso quería yo que se quedara recogido en la segunda parte. En cuanto a afectaciones y necesidades y, por último, la necesidad de implantar futuras líneas de, de actuación. Pues sí, yo estoy de acuerdo, apuntado a la doctora San, tema de, de coordinación entre atención primaria y atención especializada, entre centros de referencia, asociaciones de pacientes, administración pública, eh, organizaciones. ¿Por qué? Porque necesitan, ellos necesitan, tanto el paciente como la familia, eh, disponer de una serie de recursos tan fáciles como, por ejemplo, ayudas sociales, ayudas psicológicas, ayudas materiales, eh, actividades culturales, ¿vale? que entre todas las administraciones, con una buena coordinación, sería posible el que ellos cubrieran ese tipo de necesidades. Por tanto, unos protocolos, porque ya que para todos estamos siguiendo unos protocolos, en la, universidad, en la universidad por lo menos seguimos protocolos para todos, tenemos anexos para todos, formularios para todos, vamos a hacer unos protocolos de manera que pueda eh, cubrir esta red de recursos en todos los sentidos. ¿vale? Y luego trabajar en esos mismos protocolos en el camino, en el acompañamiento y en el camino desde la prevención hasta el tratamiento, pasando por ese diagnóstico. Y la rehabilitación, por supuesto, porque muchas veces nos olvidamos de ello. Y por último, pues decir que, que es necesario, ya lo decía la Organización Mundial de la Salud, biopsicosocial, ¿vale? Entonces, es necesario incorporar esa atención biopsicosocial y esa atención integral desde equipos interdisciplinares. Y cuando hablamos de equipos interdisciplinares, estamos hablando de todas las especialidades vale necesaria desde el punto de vista sanitario que ahí no me meto lógicamente pero también sociales porque muchas veces cuando formamos y cuando leemos allí mismo eh, notas de prensa se han formado un equipo multidisciplinar y veo las especialidades son todas especialidades sanitarias entonces bueno necesitamos si estoy si de acuerdo con la doctora galán necesitamos equipos efectivos y eficaces con eh, ...profesionales de las ciencias sociales y sanitarias. De las ciencias sociales, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, ¿vale? Y todas las especialidades sanitarias, por supuesto. Entonces, bueno, ya por último decir que, que, bueno, que la investigación en estos dos campos, tanto social como sanitaria, es imprescindible para que siga avanzando, que yo, desde mi punto de vista... He visto, Yo empecé con esta enfermedad a estudiarla en el 2011 y he visto un avance tal en investigación que yo creo que es muy poca. Y, y me alegro mucho que haya avanzado y que está avanzando la investigación en este campo tan, a una velocidad tan enorme con estos tratamientos que hay hoy en día. Pero aquí la, en las ciencias sociales tenemos más problemas a la hora de buscar recursos y líneas de financiación, porque es verdad que todavía los programas sanitarios no están adaptados para incorporar directamente a las ciencias sociales y animar a que a que bueno sigamos investigando cada uno desde nuestro campo y, y acompañar a, a este colectivo en el que sea más fácil una y consigan una mayor calidad de vida. Nada, ahora hablamos más si queréis en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, doctora Monterde. Desde luego la atención psicosocial es fundamental. Quizá pueda eh, parecer que es la que menos impacto, entre comillas, clínico tiene en la enfermedad, pero desde luego tiene un impacto fundamental tanto en la calidad de vida del paciente como en la vida personal y familiar de, del paciente y de su familia. O sea que, que por supuesto, eh, esperamos que, que cada vez más estén más integrados estos equipos de atención eh, psicosocial dentro de, del tratamiento eh, multidisciplinar de la milidosis en este caso, pero del resto de las, de las enfermedades. También eh, me gustaría empezar a eh, dar paso al, al debate y para ello pues dar la, la bienvenida otra vez en esta mesa redonda, en este debate, a todos los especialistas que han eh, formado parte de esta, eh, de esta mesa redonda. Eh, aquí he apuntado eh, un par de, de cosas. Eh, una de las cosas más destacadas es, por supuesto, el diagnóstico precoz. Eh, se ha comentado para la amilidosis AL pues, un año, año y medio, hasta cuatro y cinco especialistas antes de conseguir el diagnóstico en, en amilidosis TTR, hasta cuatro años de diagnóstico en una enfermedad que es crónica y que es eh, que bueno que, que va evolucionando ¿no? eh, y que es difícil revertir esos efectos del daño que se ha hecho cuatro años o incluso un año, año y medio, es mucho tiempo. Entonces, quizá ese es el, el primer caballo de batalla, y la formación, como habéis dicho, es, uno, es una de las herramientas ¿no? que podemos utilizar para cortar un poquito ese ese, ese, ese margen ¿no? de, de diagnóstico precoz. Quizá la, la formación eh, en el periodo MIR, no sé si en el periodo MIR o, o formación continuada después, eh, y también quizá mejorar... Eh, pues esta derivación ¿no? entre especialistas. Hay muchos especialistas eh, incluidos en el tratamiento de la amiloidosis. ¿Cómo se gestiona esa derivación o ese tratamiento multidisciplinar de esta enfermedad donde no solo está el médico de atención primaria y un cardiólogo, un neurólogo algunas veces, un eh, hematólogo? ¿Cómo, ¿Cómo se trata el paciente de esta manera multidisciplinar con tantos especialistas involucrados en el tratamiento de un paciente? La pregunta del millón. <risa> bueno, yo creo que la atención ideal, que no siempre uno la tiene disponible, es la del equipo multidisciplinar, que tiene que haber siempre un coordinador, que eso cada centro... El mejor coordinador pues es el que, me, el que mejor lo hace, quiero decir. Cada centro elige el especialista que considera o incluso pues podría ser el, el médico de atención primaria. Habitualmente, como el equipo está más en el hospital, pues aunque el, el médico de atención primaria pueda estar incluido, no suele ser el coordinador. Pero sí que tiene que haber esa figura, porque si no es verdad que para el paciente eh, es muy complejo. ¿no? De, de, tiene que haber una figura que un poco coordine a todos los demás. Eh, pero ellos para mí sí que es muy importante tanto porque simplifica mucho eh, las visitas del paciente el otro día pues lo comentamos con el doctor muñoz eh, ¿no? en Valverde del camino que ellos ya muy bien muy bien establecido no en, en huelva perdón y, y, y él decía ¿no? que, que los pacientes y sobre todo los portadores pues pasan de ir a cinco visitas en cinco días diferentes por pues solucionarlo todo en uno o dos días y eso para este tipo de inmaculada es muy importante porque son pacientes con mucha discapacidad para el paciente sin duda es una mejoría de la calidad de vida pero yo creo que también es una mejoría para el propio médico, o sea, el hecho de pertenecer a un equipo, de tener contacto eh, con, con otros profesionales que, se, que están interesados en lo mismo, de poder discutir eh, decisiones difíciles. No sé ahora qué pensará el doctor Lecumberri o la doctora Sanz, ¿no? pero anticoagulamos o no anticoagulamos, este tipo de cosas. no, Incluso de poder establecer la, el, el tratamiento mejor entre varios y que la información que recibe el paciente, se la dé quien se la dé, sea homogénea, porque esto ya se ha discutido, yo creo que es lo ideal eh, y por eso yo creo que es verdad que los centros expertos son muy importantes en este tipo de enfermedades que no son tan frecuentes. Eh, pero bueno, a veces pues uno se encuentra con lo que se encuentra y tiene que coordinar pues con buena voluntad, que eso en España también se hace mucho. ¿eh? El, el tirar del teléfono de mail y es igualmente válido. No sé qué piensan los compañeros. Bueno, yo coincido en la importancia de los equipos multidisciplinares ¿no? y que quizás lo ideal sea sobre todo a nivel de centros hospitalarios grandes y con, de referencia en, en las amiloidosis, la, la creación de equipos, ¿no? equipos multidisciplinares, ya no solo de sanitarios, sino también de, de psicólogos, etc. Eso es, eso es lo ideal. Lo que pasa es que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno ¿no? y ahí tenemos que ir adaptándonos a la idiosincrasia de, de, de cada centro. ¿no? También es verdad que dentro de las distintas formas de amiloidosis... Eh, bueno, pues el protagonismo que adquieren determinadas especialidades es, es, es distinta. ¿no? Por ejemplo, en la medicación de cadenas ligeras no cabe duda que hay un, el coordinador es más bien el hematólogo pero hay un cardiólogo y un nefrólogo de referencia. Yo por lo menos con el cardiólogo es que paso, muchas veces pasamos la visita en la misma consulta a la vez. ¿no? O sea, se da esa esa circunstancia. Luego ya dependiendo de los síntomas de cada paciente entra en juego el neurólogo, el nutricionista, por supuesto el médico de familia para, la, para el seguimiento posterior, etc. ¿no? Pero sin duda hay que crear lo que sea, se adapta a las circunstancias que hay en, en, cada, en cada lugar. Totalmente, y quizá además eh, hacer coincidir no esas visitas en, o esas distintas citas con diferentes especialistas en el mismo día al paciente, eh, yo creo que desde el punto de vista psicológico y emocional ayuda y también a su familia me imagino que, que ayudará, porque a veces, bueno, si, si estamos hablando de pacientes mayores, por ejemplo, que, que los hijos necesitan pues pedir días libres en el trabajo y todas estas cosas que a veces no son tan fáciles como debiera, eh, quizá todo esto también ayuda no a ese afrontamiento más psicosocial de, de la enfermedad. Eh, no sé, Inmaculada, ¿qué opinas? Sí, pues por supuesto, es que es un, es un trastorno tal eh, el que le supone eso. Que sí es verdad que el doctor Muñoz procura que en el mismo día eh, vayan todos en el, en el hospital de referencia, el hospital Juan Ramos Jiménez, el, los de nuestros enfermos, lo normal. Entonces, bueno, pues el doctor Muñoz lo intenta, pero también es verdad que hay que intentar incluir estos, estos profesionales, ¿vale? Eh, y, y alguien tiene que ser primero. Eh, doctor Lecumberri, doctora Galá, vamos a intentar incluir a estos profesionales porque es verdad que el trabajo social todavía no es una profesión sanitaria, ¿vale? Pero bueno, está en, en los hospitales tanto el trabajador social como el psicólogo o psicóloga, entonces vamos a intentar, es que estamos en una vorágine tal que no nos paramos, pensamos y decimos, yo cuando cuando con otros colegas decíamos, bueno, si objetivamente hiciéramos un estudio de cuál es el coste de la enfermedad, si lo tratamos bien, digamos, eh, o parcheamos, bueno, yo creo que totalmente iban iba a, a, a, a atenderlos a nuestros pacientes de manera integral todas las circunstancias, porque es que si no tiene ahora el problema, lo va a tener luego. Es que ellos no tienen recursos económicos, eh, a lo mejor hay ayuda bueno, nuestros pacientes desconocían que podían existir ayudas para prótesis, tal, pero ¿cómo puede pasar eso? Si es que estamos profesionales en muchos sitios, es que no, es que tiene que existir esa coordinación, es que tenemos que trabajar todos a una cuando se habla quién es el mejor, no se trata de quién es el mejor, y creo que estoy de acuerdo con usted, quien sea el mejor que coordine, quien tenga más tiempo, quien tenga un, un, una agenda mejor, pero lo que sí es verdad, que yo cuando digo, oye, atención, eh, equipos interdisciplinares, equipos multidisciplinares, son, las dos, son dos cosas distintas, cuando hablamos de equipo multidisciplinar, hablamos de distintos diagnósticos y se, y se, se le extiende al paciente, sin embargo, yo creo, desde mi opinión, que los equipos interdisciplinares, donde se debate ese diagnóstico complicado, donde se introducen esos diagnósticos que dice, ¿qué, qué, ¿qué opción le damos? ¿vale? Ahí tienen que estar las ciencias sociales y decir, esta persona no tiene familia, esta persona necesita un recurso de residencia, esta persona necesita una prótesis tal, o sea Ese tipo de cosas que parecen tan obvias y sin embargo no se le trata. Esta persona se ha quedado en estado hecho y necesita un tratamiento psicológico, un acompañamiento, una guardería para su hijo. o sea Ese tipo de cosas tenemos que trabajar de la mano. Y yo lo estoy intentando, vamos. Vamos a, a seguir haciéndolo. Y a mis estudiantes, siempre en febrero, le, le pongo charlas del tema de enfermedades raras y todo, porque tenemos que ser conscientes de que, de que es importante las ciencias sociales en las enfermedades raras y en esta, por supuesto, también. Yo me baso sobre todo en la HTTR, que es donde, donde me dedico mi línea de investigación desde el punto de vista social. Y, y demás, además, eh, con respecto a lo que estabas comentando también, Isma, de la posibilidad de, de derivar a un psicólogo o de remitir al paciente a una, a una consulta de atención psicológica, no sé hasta qué punto es fácil, entre comillas, hacerlo desde el hospital o incluso de la atención primaria, porque la percepción que hay muchas veces desde los pacientes es, eh, si voy con ciertos síntomas, que requieran un psicólogo, a lo mejor voy a mi médico de atención primaria, igual tardan, no sé, 15 días en derivarme, a lo mejor tengo una consulta cada mes eh, y tienes la sensación de que, de que no es suficiente. No sé si, si vosotros, eh, tanto en los centros hospitalarios como eh, también eh, doctoras antes de atención primaria, tenéis la sensación de que hacen falta, o sea, que no es que no se quiera remitir, sino que hacen falta más recursos para, para poder dar la atención integral que quizá el paciente necesita. A ver, nosotros si detectamos que el paciente necesita atención psicológica, obviamente lo vamos a derivar al psicólogo. Eh, queda fuera de nuestras manos eh, las listas de espera con el psicólogo, eh, cada cuanto le citen, eso ya eh, es ajeno a nosotros. Pero desde luego que eh, estoy totalmente de acuerdo que se necesitan más psicólogos, pero no solo, para, no solo para esta enfermedad, para muchas otras. Deberíamos de derivar con mucha mayor frecuencia a psicología clínica. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, de hecho, curiosamente no tenemos disponibilidad de, de derivar al psicólogo. O sea, nosotros tenemos que pasar siempre por psiquiatría para tener acceso a psicólogo. Eh, el psicólogo sí que lo tenemos para, para el test presintomático, bueno, porque va ahí por una vía un poco especial, ¿no? pero, pero nada más. Y, y estoy totalmente de acuerdo que no solo en esta enfermedad, en otras muchas que, que suponen pues en el momento del diagnóstico, incluso en los portadores en el momento en el que se sabe que, que, que se tiene o que no se tiene eh, la mutación, que a veces también es complicado, eh, es muy importante. Y ese es un, probablemente una de las cosas que, que, que también tenemos que luchar mucho. Yo sé de otras enfermedades a veces son las propias asociaciones las que disponibilizan los psicólogos. Esto sí. es muy duro, ¿eh? pero también la parte social muchas veces ¿eh? se cubre un poco desde la asociación. Es duro, pero es verdad que a veces se consigue hacer un papel al que los demás... No estamos llegando. Y, y, y es igualmente, es muy muy importante, igual que decía antes, Inmaculada, ¿no? Lo de lo social eh, es totalmente importante en, en pacientes que tienen tanta discapacidad, ¿no? O sea que, que siempre, siempre, siempre, yo, yo ya eh, me sé dónde están los centros bases de la Comunidad de Madrid. Siempre, siempre, siempre van a tener que pasar eh, la discapacidad, van a tener necesitar ortesis, van a tener que adaptar la casa. Es decir, hay una serie de cosas y nosotros muchas veces no tenemos. El tiempo ni sabemos todo lo bien que, que sabéis vosotros, pues las opciones que hay. ¿no? O sea que, que la, Yo creo que las dos cosas son, son muy muy muy importantes, no solo en estas, en muchas enfermedades, sobre todo en las que acarrean mucha discapacidad. Adelante, Ima, querías comentar algo, ¿verdad? Sí, sí, en la, en la línea que, acompaña, que que acaba de mencionar la doctora Galán, un, un dato científico solo en el, en el foco endémico de Valverde estoy hablando. Esa parte social, efectivamente, aquí eh, la suple la, la asociación de pacientes. En el 99,5% bueno, de los casos le presta ese apoyo moral, el personal en el 84% de los casos, apoyo económico en el 57% y psicológico en el 57%. O sea, eso no lo podemos permitir a el recurso, y hay un, un estado eh, de bienestar que tiene que cubrir esto, no pueden ser las asociaciones, no podemos responsabilizar a las asociaciones porque hay los pacientes nuestros y los pacientes que no están en esos focos endémicos, que no hay asociaciones. Las redes sociales por supuesto eh, juegan un papel ahí muy importante, ¿no? pero sí es verdad que apuntar esto que dice la doctora Galán y que aquí en el foco de Valverde por supuesto es una realidad. Contrastada, en relación a lo que comentabas también, Isma, y creo que también lo ha comentado la, la doctora Galán en su intervención, eh, lo que está fuera de foco es más difícil eh, tratarlo, si estás fuera uh -huh. del foco endémico es más difícil. Si el diagnóstico precoz en, en hospitales grandes es difícil en el caso de la amiloidosis, me imagino que los será mucho más en, en sitios más pequeños, a lo mejor con menos recursos. ¿Cómo funcionan los centros de referencia o, o los hospitales grandes como quizá los vuestros en este caso? Eh, ¿Dais apoyo a estos otros hospitales más pequeños o a otros profesionales donde a lo mejor también necesitan comentar o derivar a, a otros hospitales más grandes? Bueno, yo en el caso de la, de la amiloidosis CTR, no sé en el caso de la L, a ver qué nos cuenta el doctor Lecumberri, no hay centros de referencia oficial. Y esto, es, y esto que puede parecer es importante, porque eso quiere decir que el paciente a la hora de, de hacer los, los papeles digamos, para conseguir que le vean en un centro, no lo tiene tan sencillo. no eh, Depende un poquito pues de, pues de cómo sean las consejerías que, que tratan. Si hay un centro de referencia oficial, tú siempre vas a poder ir a ese centro de referencia oficial. Y esto es un problema y de nuevo es algo en lo que, hay que tenemos que luchar todos incluidas las asociaciones, ¿no? que haya centros considerados de referencia o de excelencia, si no queremos decir de referencia, eh, para este tipo de, de enfermedades. Eh, la verdad es que lo más importante era lo es lo que dice el doctor Lecumberri, es que haya formación en el sentido, es decir, que si un hospital, aunque sea pequeño, eh, conoce la enfermedad porque la ha estudiado, lo diagnostican, en el caso de la PTR, muy bien. Eh, más problemático es el seguimiento a veces, o el seguimiento de los portadores, el poder detectar los síntomas más, más pequeños. Los... Entonces, es verdad que eh, idealmente, lo ideal, yo eh, creo que sería de nuevo que estos pacientes se vean al menos, al menos pues una vez al año, por ejemplo, y los portadores también, al menos una vez cada dos años, en, en un centro experto, ¿no? en un centro que conozca bien la enfermedad. Esto es lo ideal. Y esto muchas veces, que es lo ideal, no se puede hacer. Entonces, ¿cómo funcionamos? Pues lo mismo que hablábamos antes, ¿no? La buena voluntad, pues la gente pues, te contacta, te pregunta, te pide el protocolo y, y bueno, y se intenta hacer lo mejor que se puede para el paciente. Pero es verdad que yo, por lo menos esta es, esta es mi opinión, eh, igual que creo que el médico de atención primaria es fundamental y que el neurólogo cercano, el hematólogo cercano, el cardiólogo cercano deben seguir estando pero es muy importante que, que de vez en cuando se vea al paciente en un, en un centro de referencia, sobre todo para las, de poder detectar las anomalías más sutiles. Un momentito, Mari Carmen, doctor Lecumberri. Terminamos esta pregunta y, y te doy paso ahora a ti, Mari Carmen. Y nada, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado la, la, la doctora Galán. ¿no? Hasta donde yo sé, todavía no hay centros de referencia para, para miroidosis. Hay un borrador en, en proyecto. Y bueno, eh, mientras tanto, eh, por supuesto, hay una comunicación muy fluida. muchos yo recibo correos electrónicos a diario ¿no? de, de compañeros consultando dudas, bien de terapéuticas o bien de diagnóstico, ¿no? de pruebas para confirmar el diagnóstico, etc. Y una vía que en parte eh, palía ese, esa, esa cadencia es lo que yo comentaba al principio sobre los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos por definición están abiertos en centros de que ya son centros de, de referencia ¿no? y constituye una, una, una, una vía por la cual referir pacientes a, a, recib, a, a que puedan recibir también una atención eh, de calidad y que tengan disponibles lo, las últimas armas terapéuticas eh, que se van, se van produciendo, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo, esperemos eh, que consigamos ¿no? eh, tener esos centros de referencia en algún momento por lo menos eh, que sirvan, bueno, pues, con, con, con, como su propio nombre indica, de referencia pues, para otros hospitales o, o profesionales. Eh, Mari Carmen, sé ¿sí que querías comentar algo con respecto al papel de las organizaciones de pacientes, no sé si podemos escucharte ahora. Bueno, eh, yo lo que quería comentar es que las asociaciones de pacientes somos el puente entre el enfermo y el médico. Entonces, eh, una de las metas nuestras, aparte de dar apoyo al paciente y formación, es eh, conseguir un censo a nivel nacional y, uh, y también mm, intentar que las autoridades sanitarias eh, inviertan más, eh, más partidas mm, del IPC en sanidad para facilitar los fármacos y la investigación, fomentar y, y financiar la, la investigación. Eh, cada paciente es un mundo y creo que la, la atención debe ser personalizada puesto que los médicos ya han comentado que pueden tener otras comor comorbilidades y, y, y tiene que ser personalizada. En cuanto a la L, me gustaría incidir puesto que en España al ser un producto endémico de en mieloidesis hereditaria por TTR es más conocida eh, la, la mieloidesis AL es una enfermedad bastante mmm, agresiva eh, en neoplásica, eh, entonces eh, necesitamos más fármacos. Eh, tenemos mm, más fallecimientos por de nuestros pacientes de AL que de los demás. Entonces necesitamos más, más financiación para, para la investigación en AL y más acceso a los ensayos clínicos y saber siempre dónde se hacen. Bueno, la incidencia eh, en, en España, en AL. Es de nueve enfermos por millón de habitantes y año, y suelen ser más hombres que mujeres. Eh, en, en, en, esas, en estas visitas que he hecho, me, perdón, me, me han comentado que pueden existir una mezcla de, de, de a AL y TTR, que me, me sorprendió bastante, y esto me, se, lo quería, se lo quiero comentar al doctor Lecumberry, eh, ya, que, ya que, bueno, como he comentado antes, la meloidosis AL es, es más, eh, también es más agresiva por lo que veo en, en nuestros enfermos eh, jóvenes, puesto que uh, los, los enfermos de AL suelen desarrollar a partir de los 60, 50 y pico, pero hemos tenido ya dos fallecimientos de personas muy jóvenes de AL. Entonces, es algo que me gustaría recalcar en este, en este aspecto. Y, y bueno, lo demás, pues nada, dan muchísimas gracias por, a todos los doctores, al doctor Lecumberria, a la doctora Galán, a la doctora, a la doctora María Sanz y a la doctora Inmaculada Monterde, por por ser amables de, de, de querer pues, acompañarnos en este día tan importante como es el Día Mundial de la Ameloidosis y esperamos que el año que viene podamos estar otra vez de nuevo juntos. Muchísimas gracias. Gracias por, por todas eh, vuestras opiniones, por vuestra experiencia, por compartir con nosotros bueno, pues esos caballos de batalla que todavía tenemos dentro del tratamiento de la amiloidosis, de la L, de la TTR y de la amiloidosis en general, eh, y también por representar ¿no, el papel de, de vuestras especialidades dentro de esta mesa redonda, tanto de hematología, neurología, atención primaria y sobre todo también atención psicosocial, que como comentaba Isma, eh, muchas veces está un poco fuera de estos equipos eh, multidisciplinares eh, y esperemos que poco a poco pues eh, todas las especialidades, que forman parte del tratamiento de, de la amiloidosis eh, pues estén representadas en esos equipos. Eh, gracias a todos por, por vuestro tiempo y por celebrar eh, también con, con Amilo eh, este primer día mundial de la amiloidosis, un día que, que desde luego será marcado en el calendario como la primera vez que se celebra este día mundial eh, con el objetivo de darle voz eh, y visibilidad a una enfermedad que, que todavía es muy poco conocida. Muchas gracias por, por su tiempo eh, y espero poder eh, encontrarme con, con vosotros y participar. Participar en, en futuras mesas redondas también con esta temática. Muchas gracias a ustedes, por favor. Gracias. Gracias. gracias. gracias Saludos.